Me han dicho los compañeros que relate un poco mi experiencia y mi punto de vista sobre el conflicto que tenemos aquí en Gamonal, en el barrio de Gamonal de Burgos. Bueno, yo lo primero que quiero destacar es que el, el problema del bulevar de la calle Vitoria... Eh, considero que ha sido la gota que ha colmado el vaso, que eh, bueno, ha pasado aquí en Burgos, podría haber pasado en cualquier lado y que espero que sea un poco el, un punto de inflexión y que la ciudadanía eh, alcemos nuestra voz y bueno eh, reconduzcamos la, la política, ¿no? que, es, que, es, que, que somos nosotros quienes tenemos que reconducirla y, y dirigirla. Eh, yo por, voy a intentar ser un poco... Eh, vamos a ver, em, el problema concreto del, del bulevar comienza cuando hace yo creo que un par de años este, este ayuntamiento que ahí sí que le voy a dar la razón, expone, lanza la idea bueno, sí que viene en su programa electoral, este, este grupo de gobierno y bueno, manda la redacción y expone y, y, y habla con ciertas asociaciones que son afines a ellos eh, este tema ha sido sordos a las asociaciones de vecinos, en concreto las eras de Gamonal y Consejo de Barrio del G9, que nos oponíamos o veíamos algún pero a esta a esta obra y algún problema, eh, pues de, desde el principio. Eh, ...desde diciembre al mes de diciembre intentamos... ...porque la gente claro, cuando esto está muy lejos el tema... ...por desgracia la gente, los vecinos y las vecinas no somos conscientes ¿no? ...cuando se va acercando... ...nosotros digamos que eh, intentamos eh, incidir ¿no?... Y, y, ...y dar más información sobre el tema para... ...bueno que por lo menos se reúnan con nosotros... ...y podamos, podamos intervenir en el, en el proyecto... ...se niegan en todo momento... ...hacemos manifestaciones, asambleas... ...multitudinarias... ...se niegan en todo momento... escudándose en que somos los del no a todo... ...y bueno, al final... Eh, ...pasa un poco lo, lo más conocido... Eh, ...cuando empiezan las obras... ...un grupo reducido... ...en ese momento de personas... ...nos ponemos pacíficamente... ...delante de la, de la maquinaria... ...bueno, en, en, en, el viernes para no dejarles salir... ...y ahí digamos se nos une más gente... ...y como he dicho al principio... ...la, la realidad, la cruda realidad social... ...la miseria que, que estamos viviendo en muchas familias... ...hace que bueno, los vecinos salgan a la calle... ...y esto pues se ha... ...se ha, se ha felizmente descontrolado... Y, ...y empezamos los vecinos y las vecinas a, a, a tener... Eh, pues bueno, no el control, pero por lo menos la, la capacidad de decisión. Las asambleas cada vez son más numerosas, participa más gente y bueno, no sé, en ello estamos, no sé qué más. Bueno, decir como último que me parece vergonzoso, la, bueno, por un lado el que el creo que es el delegado del Gobierno para Seguridad, vierta acusaciones de que grupos organizados de radicales, eh, estaban viniendo a, a Burgos a reventar los actos sin tener ningún tipo de prueba. Y bueno, la, la situación que estamos viviendo en Burgos en estos últimos días de estado policial, con la calle Vitoria completamente rodeada y bueno, con, con, eh, con muchos detenidos, demasiados detenidos, muchos a dedo.